Con que el gobierno destine más de 11 millones de pesos para subsidio de boletos aéreos de los inmigrantes Es inmigrante, pusieron inmigrante, inmigrante Porque entran, vienen de uh -huh. allá para acá, ingresan, así que arreglenle eso eh, Ahí está, háganos el feedback, 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Así es que eh, el, el, los 11 millones de subsidios no son para emigrantes, sino para inmigrantes. Eh, nosotros no nos beneficiamos de ese programa. Así es que en el camino les vamos. Sí, porque ahí me gustaría ir a visitar a mis hermanos. Pero, carajo. Eh, háganos el feedback, ¿verdad? En el camino les vamos a leer su opinión, su, su respuesta o su comentario a la... El gobierno subsidiará boletos aéreos de los inmigrantes en Navidad. El gobierno dominicano anunció ayer martes que destinará unos 200 mil dólares, es decir, 11 millones 370 mil pesos para financiar parte del costo de los boletos aéreos de los inmigrantes que vuelen al país desde New York y Nueva Jersey entre el 21 de diciembre y el 11 de enero. La medida tiene el propósito de paliar el alto costo en los pasajes aéreos que se registran en la actualidad, según explicó el presidente Luis Abinader en rueda de prensa. El precio de los pasajes desde Nueva York o Nueva Jersey oscila entre 1.000 a 1.500 dólares. En la actualidad y con el aporte de las autoridades, el precio que pagará el viajero no superará los 500 dólares con los impuestos incluidos, según Luis Abinader. Vamos a ver, mis amigos. Francis, ¿no está? Carolina. Bien, es interesante realmente eh, porque el costo que... Te estoy mandando, chamo, una foto de un vuelo que estaba buscando en estos precisos momentos. Ahí mm, está. Tú vas a ¿Para ponerlo en pantalla? No, no, no, a modo de referencia. Yeah. Eh, o sea, lo costoso que sale venir a República Dominicana... Eh, y viceversa, también salir de acá, aunque este caso es solo para los que están allá y luego la, eh, irse la partida. Hablar de mil, mil quinientos dólares, estamos hablando de cien mil pesos, solamente el pasaje. Más los gastos que conlleva venir 80 en... ¿80 más o menos. Eh, eh, más sí. Menos eh, el gasto que conlleva estar aquí en el país, en estas fechas festivas, donde hay un derroche. <risa> ya que, 3, 4 mil eh, ya lo bolsillo, sabe ¿verdad? Y. No es Estados Unidos Nueva York Donde está la mayor cantidad de dominicanos No es como la gente piensa O sea, ahí eh, y traer algunos regalitos Sí, lo, lo, que lo, lo, que lo que hay que dar Los llaman en noviembre, fulano, ¿cuándo? Tú vas a venir para acá, ahí es que Señora, voy Acuérdate a que yo caso 8 La gente, esa percepción ha cambiado un poco Pero la gente entendía y aún entiende Que el que está afuera siempre tiene dinero para dar Y que el que viene sí. Tiene que regalar, comprar, pagar las cuentas Así es. Porque perciben que, que están en una mejor posición económica allá se produce se, se gana más que aquí cuando lo comparamos, ahora bien el hecho de que una persona esté en Estados Unidos, Estados Unidos no quiere decir que es rica a veces no pueden venir ni por el boleto claro. ni por el pasaje, gente que dura Duran años dos y tres años porque exacto, no, tienen no tienen y quizás tengan lo del pasaje pero no pueden llegar sin un peso en el bolsillo porque no solo es llegar, a, me, la imagen chamo cuando pueda la pone ahí entonces ante todo esto eh, me parece vamos a ampliarla estaba chequeando precisamente ahora en, de, por JetBlue, veo que 365 dólares. Y, o sea, normalmente este vuelo a esta fecha, yo lo puse para la semana que viene, estamos a 15, yo lo puse para el 22. Un vuelo para esta fecha que usted entre, te vale mil sí, o pero, mil y pico de dólares. Sí, pero, pero espérate. Lo que pasa es que un vuelo de Santo Domingo, New York, y New York-Santo Domingo en esta época tiene que ser más barato porque el verdadero la carga de pasajeros es Nueva York Santo yo puse la ida y vuelta ahí sí, cuadro, el, el regreso sí, también no importa lo que pasa es que cuando tú vas a venir cuando tú vas a venir ellos calculan el, el, de esa manera como el, la, la carga el, de ¿entiendes? porque la gente lo que está viniendo yo entiendo el punto que, que dices nadie va ahora pero no, yo no. lo puse ida y vuelta o es sea, el regreso mm. porque cuando tú te vas eh, cuando tú decides eh, venir para fechas eh, fest, eh, para estas épocas de Navidad el vuelo es más costoso, o sea, es costoso porque la gente ya viene de regreso. Pero tú sabes qué es lo que encarece los vuelos, más que otra cosa. Los impuestos. La gran cantidad de impuestos que cobra, sobre todo el gobierno dominicano, cobra uh -huh. muchísimos impuestos, sí, no es solamente eso. la compañía que maneja el aeropuerto cobra un impuesto a través del Estado. Eh, en Nueva York o en el aeropuerto de, de, de, de donde tú llegues uh -huh. o donde tú despegues también te cobra un impuesto y cuando eso se suma, la línea aérea te puede cobrar tres o 400 pesos por el, por el vuelo, pero todo lo otro Así es. Otra de las cosas eh, <coughs> también, amado, amigos televidentes, es que eh, las maletas. Va a haber una maleta que le va a salir gratuita, porque paga 30, 35 dólares por las maletas, Eso ya te es le están importante. cobrando. Entonces vas a poder viajar con una. El mecanismo, eh, estuve tratando de leer porque es importante conocer el mecanismo. Se habla de que han habilitado un sistema. Presten atención, la gente. Con, contactará a su agencia de vuelo. Dice, a través del Gabinete de Turismo, impuestos internos y bajas reservas para su ejecución. O sea, aparentemente habrá un, un proceso de usted solicitarlo a estas instituciones, lo que posiblemente dificultaría o complicaría a la gente porque acercarse eh, a, a estas instituciones que he mencionado, en el caso de ambas reservas, o sea, como que no se ve que es tan directo. Eh, y ahí podría ser eso que tú planteabas del, del precio del pasaje. que eh, partiendo de lo que caí, de lo que me dices no está directamente en la en las, en las, aerolí, en las aerolíneas mm. como JetBlue y Delta que mayormente es lo que se usa, entonces es importante tener más detalle la gente pues que averigüe cómo se beneficiaría del, de esta iniciativa, Exacto. estamos hablando de 11 millones de pesos casi Sí. bien, eh, Yerjan, adelante que el gobierno bien. va a dotar eh, si hay una comunidad importante que aporta a la economía es precisamente la comunidad dominicana en el exterior y eso se demostró en pandemia que los dominicanos se fajaron y le dieron una eh, estabilidad importantísima a la economía dominicana y eso evidentemente hay que premiarlo eso hay que destacarlo y premiarlo y creo que esto de los 200 mil dólares, 11 millones 370 mil, es parte de un premio que el gobierno está otorgando a los dominicanos en el exterior. Creo que debieron ser más, honestamente. Y debieron ser más localidades, Porque, ciudades. Eh, exactamente, de, debieron ser más ciudades. Acá arriba y, la gente de Parma, Ajá, de incluyendo Italia. por ejemplo eh, eh, <coughs> Europa, Exacto. básicamente Europa y Estados Unidos, que es donde más dominicanos hay en función del aporte, pudiera que, ser... Que ¿verdad? con menos de lo que le dieron a los artistas el año pasado wow. hubiese cubierto... Me robaste mania. la idea. <risa> ah. Que justamente <risa> el año pasado a los artistas <risa> se les repartieron 100 millones <risa> de pesos y aquí estamos repartiendo Once, eh, 11 millones 370 mil eh, pesos para que esa gente que sí, aporte, que sí aporta constantemente a la economía dominicana y al desarrollo... Porque déjenme decirle que aquí ahora se está construyendo mucho en la República Dominicana, pero aquí no se está construyendo con el dinero de la República Dominicana porque aquí no hay gran cosa ahora mismo en materia líquida. Lo que se está construyendo aquí en la República Dominicana no es agua que está cayendo. Lo, lo que se está construyendo aquí en la República Dominicana normalmente es con dinero que ha, que ha llegado del exterior y eso es importante de manera que es una buena iniciativa en lo que tiene que ver con, con el turismo. Ha habido un buen manejo, igual que con aduanas, eh, igual que con la propia DGI, ha, ha habido un buen manejo eh, en este gobierno y eso es importante. De manera que hay que destacar este punto positivo de parte del gobierno. Repito, yo entiendo que debió ser más, debieron por lo menos destinar eh, 300, 500 millones de pesos, porque aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de miles de millones de pesos que entran entran a, a, a la economía dominicana fruto del aporte que hacen los dominicanos en el exterior. De modo que destaco como positiva la, la iniciativa de ayudar ahí a, a los dominicanos para que les salga un poquitico menos costoso. Incluso hay gente que viene eh, con, con su familia completa. Hay que ver cómo se va a manejar eso si a una familia le pudiera... Le pudiera favorecer a todos en un viaje o cómo va a ser, si va a ser de manera aleatoria, S si va a ser por la capacidad adquisitiva de la persona. Honestamente no tengo el dato, pero sería importante. Perdón, Yerjan, lo que se lee que es uno por individuo, que parece aparentemente de manera particular, se puede beneficiar el esposo o la esposa. O sea, no habla de familia, sino que si tú vas, va tu esposa, cada quien solicita el, el aporte, Exacto. es lo que se lee. Eh, sa sabemos, por ejemplo, que esos 11 millones se van a ir en dos o tres personas, porque es que hay demasiado dominicano Estamos hablando de uno, eh, en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos hay casi dos millones de dominicanos, casi dos millones de dominicanos, y entonces... Eh, Estaríamos hablando de 5.000 personas que se, pod se podrían beneficiar con esto. Realmente mm -hmm. es una cantidad eh, pequeña con relación al aporte que ellos hacen. Pero sí, nadie lo había hecho y es importante destacarlo que por lo menos en esa parte se está devolviendo eh, y se está premiando la labor y el esfuerzo que hacen los dominicanos en el exterior. Bien. Lo que no me gusta como el mecanismo. Eh, veo sí, muchas no dudas. Claro. Eh, la gente Ahí, ha hecho en hay, las redes. Eh, ya están preguntando que por qué no su se subsidia el pasaje de una famosa línea ah. de transportación terrestre, sí. sobre todo Santo Domingo y demás ciudades del país. No, pero la verdad que la gente... Eh, tiene... Porque, <risa> porque gente también está Dominica. muy caro eso. Hay que leer los comentarios. <risa> <risa> Dice uno, y el presidente tiene aerolínea. Dice otro, ¿Pres? <risa> ¿Y <risa> por dónde? ¿Por dónde que está? Todo... Increíble. Pero ahí está, qué bueno. Bueno, miren, es interesante, la. yo pienso que sí, yo pienso que no es una medida para criticarla como ha habido algunas críticas. Porque en definitiva, el dispendio que hay en este país es todavía peor. Cuando usted analiza que este señor, apellido García, que es el director general de migración, se gasta 6 millones de pesos en comida y en restaurante, por ejemplo, y eso es una solo, es solo un ejemplo. ¿eh? El, es el de los mariscos. Sí, el que el va marisco. a los restaurantes y que, en vino. Y, uh -huh, y en cuando usted se pone a analizar que eh, Franklin Romero, nuestro senador, gastó del dinero del Estado 200 mil pesos en vino, eh, cuando usted analiza que otros. <risa> Dice que, Frank antes de anoche, Franklin, yo sé que no me va a mandar el vino este. No, año. no, no. Siento, ¿Pero para qué? En vino y en, para brindar, eh, vino y en comida o algo así, ¿verdad? Para brindárselo el a la gente que vaya. Que Oye, me, yo me, el, me quejé con legislador. Franklin, me oh. quejé con Franklin, pues yo he ido ya un par de veces a la oficina. A mí nunca me han brindado vino. Entonces, mira a ver a quién tú le estás dando esos vino que no es a nosotros los que te visitamos. 200 mil pesos en vino? O sea, los sí, tú es... lo viste en el, sí, en sí, el informe. Sí. Pero estoy pensando en qué se, puede, en qué se podría invertir tanto O sea, diversas cosas, pero una casa que más se destaca... Bueno, tú del... haces una cava, una buena cava y en esa cava tú tienes, tú tienes vinos buenos, o sea, estamos hablando de que eh, el vino de menos costo que debe haber ahí es un vino de 800 pesos, Exacto. mínimo, ¿no? Por ahí comienza. Bueno. Entonces, eh, cuando tú analizas eso, lo, la, cómo se invierte el dinero, cómo se dispende el dinero, cómo se tira el dinero dominicano, el hecho de que el presidente... Ponga el ojo en una de las comunidades que, como decía ayer más aportan a la República a todos los niveles. Desde que a una familia, <coughs> perdón, desde que una familia se le va a un hijo a Nueva York, sea en Yola o sea con un machete, que hace tiempo que no oigo hablar de los machetes, parece que no lo están haciendo ya. No, que la digitalización no lo permite casi. Pues... Eh, cuando se va a Estados Unidos y comienza a mandarle a los viejos, usted, usted ve lo primero es que se arregla la casa, sí. se le pone a Altura Salomónica de blo y se le tira un techito de zinc y dentro de poco eso se va a convertir en una casa de concreto, entonces ahí comienza el aporte de alguna manera, ¿verdad? independientemente de cuál sea el origen del dinero, no estamos hablando de eso entonces, en definitiva, yo pienso que pudieron haber sido más porque también, como decía ayer Jan, hay gente en otras latitudes que también aportan, por ejemplo, Italia, por ejemplo, España, que van a, a, a reclamar el hecho de que ha habido una discriminación, si se quiere, porque solamente se ha hablado de Estados Unidos, de New York y de eh, eh, New Jersey, cuando en realidad en otras localidades, sobre todo en Rhode Island, eh, eh, hay mucha gente, hay mucho, muchos dominicanos. Entonces, eh, pudieron haber sido más y yo pienso que todavía estaba bien. Por eso que les digo, hay un, un, un dispendio enorme en, en este país. Y el informe con Alicia Ortega demostró con relación al dinero que le dan a los, a los senadores, en qué lo gastan, el dinero sin soporte, eh, tirado, a la basura, tirado a la basura, no, tirado al aire a mano de cualquiera, gente que dicen que recibe un sueldo cuando nunca han recibido un centavo de, del Estado o de, o de ese senador, y así por el estilo. Entonces, miren, miren este detalle. Eh, de acuerdo a datosmacros.com, eh, en Estados Unidos, en el año 2019, registrado, ¿verdad?, 1.173.662 dominicanos, repito el dato, en el año 2019, registrados 1.173.662 dominicanos en Estados Unidos. Y eso evidentemente están repartidos en los diferentes estados. En España, 167.176 dominicanos. Y en Italia, 46.127 dominicanos. Baja un poquito ya entonces en Venezuela. Que hay 14.400 dominicanos, qué interesante. 14.000. 14.000 en, en Venezuela. En Suiza hay 12.000, 12.214. En Canadá hay 11.000, en Alemania hay 10.000. Yo estoy sorprendido con Alemania. ¿Cuánto dominicano en Alemania? Yo 10, tengo una 000. amiga que está en Alemania. 10.000 eh, hay. 10.255 dominicanos en Alemania, en Países Bajos. Hay 9.000, en Panamá hay 8.000, eso se entiende. En Francia hay 3.800 y así sucesivamente va bajando el número en diferentes países. Hay 2 millones de dominicanos diseminados en el mundo. Exactamente. Entonces es interesante que si hubiese incluido por lo menos, en este caso, a Estados Unidos, no solamente el estado de Nueva York, sino a Estados Unidos completo, a España... Y de manera especial a Italia también, porque ahí está la mayor cantidad de dominicanos concentradas. Eh, Coger 50 millones para eso, eso no es una cosa. Tú lo puedes llevar a 100, tú lo puedes llevar a 100 millones de pesos, no porque eso, eso, para el aporte que hace la comunidad eh, dominicana en el exterior, eso es una tontería. Así y tú es. le estás devolviendo parte <coughs> de esos aportes eso que ellos hacen. Es Pero so, felicitar al gobierno, porque por lo menos eh, es un, un paso de avance. Así mismo es. Muy bien, señores, vámonos inmediatamente a ver si hay, bueno, la pregunta del día para luego ver los WhatsApp. Adelante, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno destine más de 11 millones para subsidio de boletos aéreos de los inmigrantes?